Llega Navidad, todos a decorar, las ranitas también, que hoy es Navidad. Las ranas que aquí están no dejan de brincar, en este día de amor y buena voluntad. Hey Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y mucho más. Hey Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de comer, natilla y más, la ranita Capley no deja de brincar, está muy emocionado, porque hoy es navidad, coloca en la mesa galletas y leche, porque en este día toda la rana vamos a comer, navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de agradecer a mamá y a papá Ey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de comer galleta y más Las ranas ya están reunidas en la mesa Están muy felices porque es Navidad Caplay les agradece por toda la lealtad por suscribirte y seguir en este canal ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de comer y engordar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Comenta este video y deja un gran like